Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, viernes primero de marzo del 2019. ¡Qué bien! Ya estamos en marzo. Gracias a cada uno de ustedes por permitirme, permitirnos siempre estar con ustedes en este programa de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros...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 todas y cada una de las tareas que tenemos propuestas para este día y para el resto del mes de marzo, primero de marzo 2019. 19. Vamos bien, vamos rápido. Sí, sí, sí. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes como cada mañana el favor que nos brindan con en, dejarnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana, el cual ustedes han hecho el número uno de las mañanas nordestanas.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 de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy las condiciones estarán regidas por viento del este-noreste -este, que estarán arrastrando campos nubosos por la presencia de una débil vaguada en los niveles medios y bajos de la troposfera Esto va a producir aguaceros débiles a moderados en todo el nordeste, sureste, suroeste y cordillera central. Para el día de hoy la temperatura estará agradable, especialmente durante la noche y las primeras horas de la madrugada. Casi todos los sistemas montañosos experimentarán temperatura sumamente agradable por el día de hoy. Es decir, aquí San Francisco Macorís, nordeste, posibilidades de lluvias, de débil a moderada, amplios campos nubosos eh, son arrastrados por los vientos del este, eh, noreste. Bueno, gracias Fulvio. Esto nos permite a todos planificar el día y el fin de semana. Porque hoy es viernes sí. y el cuerpo lo sabe. Hay que recordárselo a Vladimir. Así es. <risa> bueno, para este viernes, primero de marzo, la producción nos tiene preparado. Un trabajo de la periodista corresponsal nuestra, Joanny Paulino, y el cual han titulado, Olvidados en la extrema pobreza. Hay, hay que... Uh -huh. Sí, no, termina tu idea. Sí, él mismo tiene una proyección de familias... Eh, en un reportaje realizado en la comunidad de Yanabo, Llan... a unos 16 kilómetros de las Taranas, en la provincia de Duarte, donde sobreviven los hermanos Pedro y Juan Castillo, dos rostros que reflejan la extrema pobreza y donde la comunicadora tuvo que transitar en caballo, a pie y de todas maneras pudo realizar este trabajo que la verdad que, que es interesante. Desconocen las fechas, las horas, solo se enteran cuando algún agricultor le dice subir o recordarle que el tiempo ha transcurrido. Sin comodidad alguna, a oscura así conviven estos dos hermanos, Pedro y Juan Castillo, quien Joanny en su reportaje ha denominado los rostros que reflejan la extrema pobreza, Fulvio. Interesante porque ya habíamos escuchado el discurso del presidente hablando de la extrema pobreza y de todos los extremos pobres que sacó y a, a continuación nosotros podemos ver estas imágenes de apoyo Tan reflejante que expresan la pobreza extrema en República Dominicana Hay muchas comunidades, muchas He caminado comunidades en el sur, señores Que apenas usted puede ver una vez al día que se cuece un poco de alimento A veces no hay que comer También en mi misma provincia en comunidades tan cercanas como lo Contreras, por ejemplo, hay ahí familias en extrema pobreza, en grandes cantidades, y así sucesivamente en cada punto geográfico del país. Eso no lo podemos ocultar. Siempre se refleja cuando hay fenómenos naturales, usted lo puede ver. Vamos a escuchar el reportaje de Joanny Paulino a los hermanos Pedro y Juan Castillo. Escuchemos.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 Sí. Y ah. nosotros ya vivamos enfermos también Yo de la cintura Y él también sube la cintura ¿Cómo logran ustedes mantenerse aquí para comer? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros a veces Hacemos trabajitos Y gente que nos ayuda también Con algo Así Pasando de todo lo que viene Porque somos pocos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 Pero ellos, Dios no da el balón. Con Dios delante. Enfermedad, dolor, en medio de la nada, a merced de manos solidarias. que vamos a la clínica donde nos consigue algunos pastillas, no la consiguen nos, nos caimamos de dolor o algo así y vamos pasando de todo aquí como pobre.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 no nos trae excusas nada, no. mamá es que vienen a buscar a uno para que participe en la elecciones pero no veo que vienen con ninguna cosa a ayudarme porque los políticos lo que quieren es como conseguir para ellos, pero no quieren como ayudar a uno quieren como venirse de, de cosas que le conviene a ellos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 Giovanni como uh -huh. los camarógrafos La producción ha hecho un trabajo Sacando a la luz Cómo vive Pedro uh -huh. y Juan sí. En Una comunidad Olvidada Y Yanabo de, de las Taranas Es la parte alta que comunica uh -huh. Con San Francisco de Macorís por atrás Es decir que uh -huh. Está en la triunala, En la, y, uh -huh. la verdad que la, uno no, no se imagina, y ellos han hecho su hábitat, tienen sí. unas casitas que mínimamente sostenidas en madera. Imagino y veo que el, té, la, el zinc, con mucho... Está pichado ya. Cuando llueve me imagino lo que esos son... ¿Qué, ¿Qué refleja esto, Francis? Mira. A mí me gusta caminar por las comunidades Yo estuve caminando, interactuando por las comunidades de Aquí mismo de San Francisco de Macorís Y hay muchas de ellas que no tienen ni siquiera camino Para que un vehículo pueda accesar a ellas En pleno siglo XXI Sí Pero si tú te vas a, al Bajo Yuna Hay comunidades, como decía Lo Contreras Que dentro de la casita, cayéndose Vive la abuelita, vive el papá Vive la hija y vive un hijo de la hija, cuatro generaciones en un mismo techo, pequeñito, que apenas alcanza 20 metros cuadrados tal vez, lo que es una habitación, ahí viven, separados con tela o todos juntos. Y lo lastimero de esto es que ni siquiera acta de nacimiento, ni siquiera acta de nacimiento tienen las generaciones que ahí están presentes. Yo quiero que Producción me ponga el corte, Blacky de la lámpara, de la lámpara del reportaje. Miren, el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un estudio esta semana que dice que por corrupción, clientelismo y politiquería aquí en República Dominicana el gobierno de Danilo Medina, el gobierno del PLD, se van en corrupción 3.8% del PIB, del producto interno bruto del país. Eso lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Oxfam dice que son 2.8. Ahora, tomando en cuenta lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí está. Mira, ahí, por favor. Ahí está la lámpara y una y detrás y un afiche de Amilca. Está, o una funda de Amirca. Y detrás está el saquito ya vacío de, de, de la promoción del PLD llevándole la comidita, que se la llevan en Navidad. Es una, ¿verdad? Amirca. Sí, que se la llevan en Navidad. Por lo menos eso le llega. ¿Qué sucede? La E. ¿Eh? La e. ¿Qué, ¿Qué sucede, señores? De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, de corrupción aquí en el país, aquí... Eh, en, en el país del discurso de Danilo Medina, del presidente, 155 mil 800 pesos se va en corrupción, que se los roban, malgastado en el gobierno, comprando lapiceros de 156 mil pesos, bebiéndose casi 2 millones de pesos de champaña, comiéndose 8 millones de pesos eh, en dos meses. Gastando en publicidad un pesos como lo gastaba el ministro de Educación. Gastando en publicidad como lo gasta el gobierno cerca de 6.000 millones de pesos en el año. En corrupción, robándoselo, robándoselo, robándole la sangre, la esperanza a este pueblo pobre. A esos jóvenes que no tienen planes de vida porque no encuentran qué hacer a esos campesinos que están mutilados allá abajo en, en sus tierras, que no encuentran una mano amiga, robándoselo. La sangre de todo ello ha de caer encima de ellos. La sangre de esos infelices pobres ha de caer encima de esos ladrones. De todos los gobiernos nos han robado todo, todo. La mayoría de, de los funcionarios de todos los gobiernos nos han robado no solamente esto, ahora, esto han hecho cátedra, esto han hecho doctorado, esto han hecho maestría, buscando excusa cómo robar sin ser detectado y con una justicia, señores, que todo se ataja allá arriba, que todo se detiene allá arriba, que todo se guarda allá arriba, porque son intocables, mientras nuestros ciudadanos dominicanos están en extrema pobreza, padeciendo en pleno siglo XXI todas las limitaciones del mundo. Vayan a Asua, a los campos de Asua, a los que están en las montañas. Vayan a Pedernales, que eso da lástima. Vayan a Jimaní, eso da lástima. Pero aquí cerca, en Samaná, en Las Lomas, eso da lástima lo que está sucediendo. Aquí mismo, en mi misma, en mi misma provincia, que es una de las provincias más productivas, y que tiene un índice más alto de, de, de poder adquisitivo. Vayan para que ustedes puedan ver y, y, y, y presenciar lo que es la pobreza. Mira, todo se queda en la ciudad, todo se queda allá, y el presupuesto se queda allá más de un 80%, y no hay una equidad, no hay una redistribución de la riqueza, no se siente abajo, solamente se siente arriba. ¿Hasta dónde nosotros vamos a aguantar esta situación que estén usando los recursos del Estado, se lo estén robando en su gran mayoría y no se llegue hasta las clases que verdaderamente lo necesitan? Mira, es recurrente escuchar en los discursos políticos la atención que le colocan al tema de la pobreza que es un tema muy complejo y donde las desigualdades sociales se exaltan en sociedades como las nuestras. Cuando yo pensaba, cuando venía hacia acá y vi el, el guión, solamente me llegó a la mente, Fulvio, la sociedad primitiva, recolectores, productores y todos comían ahí pero también todos trabajaban allí sí. y era una comunidad de paz dedicado al quehacer diario y eso se fue transformando a través del tiempo con la llegada de la diferencia de clases que, es la, que es la, las luchas y cuando hay sociedades organizadas en democracia como la nuestra se pierden de vista tantos detalles porque esto es perder de vista a estos dos seres humanos en esa comunidad. Son una parte representativa de tantos que hay. De tantos que hay, de esa comunidad, que tú la unes a muchas comunidades que hay en iguales condiciones en el país y te demuestran que tantos discursos no hemos podido los políticos ayudar a sacar a esa gente de la pobreza. Dentro de los puntos, oportunidad, nutrición, primaria. Pero si los padres no tienen cómo producir y no hay una conciencia de... Porque de, también hay una pobreza mental. Mental. Entonces, pero ¿dónde se acentúa más? Bueno, en el olvido que tienen quienes han asumido los discursos de, de sacar a una cantidad de personas de la pobreza extrema y de llevar a los más recónditos de su pueblo la enseñanza. Allí entonces uno se da cuenta de la deficiencia... ...de cada una de las estrategias que han tomado... ...y muchas de ellas la toman para estos momentos... ...cuando se necesita un voto. Lo grave del caso es... ...tantos millones que se han tomado prestado... ...en nombre de la pobreza... ...millones y millones... ...no hipotecaron el país en nombre de la pobreza... ...y todavía estamos así. Bueno, Bueno, LIR comercial... ...como usted lo oye, sin inicial... ...usted puede buscar todo lo que necesite... En LIR comercial, equipar su hogar, equipar su negocio, su trabajo, su valvería. En LIR &R comercial puede comprar y llevarse todo lo que necesita sin inicial. Los profesores, los maestros, la, las escuelas, liceos, colegios, universidades, todos los que dan clase pueden buscarse en inicial en LIR comercial el electrodoméstico que necesita. LIR comercial, donde todos califican. Bueno, y saludar a los amables televidentes del WhatsApp que nos están enviando. Bueno, William Hernández, buenos días, William. Nos dice, deseándole lo mejor, no soy vocero del ADP, estoy como un miembro más, pero me atrevo a informar que la docencia este viernes, primero de marzo, es normal. Hay docencia, hoy, lo hago por muchas <risa> llamadas que han realizado a mi celular. Feliz resto del día. Bueno, gracias, ya saben, hay docencia, no hay suspensión, Así lo ha dicho un miembro de la ADP Gracias William por la información Bueno, yo tengo ahí una Espera, eh, esto más adelante Estas imágenes Nos dice Wendy de la Piña de Jaya de Hola, muy buenos días Aquí presente Bueno, aquí presente también <ríe> Buenos días eh, a Vladi Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Se lo están recordando sí. Qué bien, Wendy Así es pues vamos entonces a una pausa y regresamos en breve. No se mueva, que hay más contenido. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana, aquí Fulvio y Francis esperando a Raquel, que pronto se integra este viernes primero de marzo. Y ya tenemos en fondo la música de que Vladimir Paula se encuentra ya con nosotros. Y esta vez, esta vez se encuentra cerca, en el estudio. Buenos días, Vladimir. Ya se escucha la música de Vladimir. <risa> sí, <estamos aquí> ya. <risa> ya. <risa> Cerquitita, Vladimir. Bueno. Ahí vamos. Hola, ¿qué vamos? tal? Hola, ¿qué tal? ¿Y ustedes? Bien. bien ¿Todo bien, bien, mis hermanos del alma? Contento Delano. de tenerte cerca. Placer inmenso también. A pesar de que aquí está eh, bien... Eh, iluminado. No iluminado, y el aire del canal. Excelente, excelente. El confort, caramba. Esto es Telenor, esto es Telenor, Esto, es, telenor. esto, es, este esto es, telenor. es Televisión del Nordeste, con Correctamente. calidad. Correctamente. Con calidad. Mismos, con calidad, qué bueno. Bendiciones para todos y todas. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Aquí estamos en el número uno, en De Mañana. Miren, vamos inmediatamente a las noticias. Vamos al ámbito internacional. Juan Guaidó promete volver a Venezuela pese a amenazas de apresarlo. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, aseguró ayer en Brasilia que regresará a su país a pesar de las amenazas que ha recibido del mandatario Nicolás Maduro de ser apresado. Escuchemos. Como saben, he recibido amenazas eh, personales y familiares, pero también amenazas de encarcelamiento por parte del régimen de Maduro. Aún así, eso no va a evitar nuestro retorno a Venezuela este fin de semana, más tardar el lunes. Está, señores. Yo creo que quizás Nicolás no llegue a tanto, considerando, ¿verdad?, que este hombre ahora mismo es su principal contendor, su principal opositor. E imagínense ustedes lo que podría ocurrir esa masa opositora entonces, ¿verdad?, de, de apresar a Guaidó. Bueno, miren, señores, Corea del Norte ofrece cerrar complejo nuclear. El gobierno del norte o de Corea del Norte. Ofreció durante la cumbre entre Kim Jong-un y el presidente Donald Trump en Vietnam desmantelar su planta nuclear a cambio de que se eliminen las sanciones parciales que afectan a su población. Escuchemos. Aunque hicimos una oferta sin precedentes para desmantelar el complejo nuclear de John Bayon en su totalidad, Ver a Estados Unidos decir que es difícil levantar parcialmente la resolución de las sanciones. Sentí que nuestro líder perdió la voluntad de continuar los intercambios entre Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, ahí está de las noticias interesantes que han surgido en medio de estos encuentros entre Donald Trump y Kim Jong Un, señores. En el ámbito nacional, Leonelistas advierten reelección de Medina sería duro golpe para el PLD. Así que vamos a ver porque ha creado gran expectativa luego del discurso pronunciado por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional. Y que ha dado mucho que decir, muchas personas analizando, ahí está, que sí, que fue un discurso relacionista. Bueno, vamos a ver, adelante. Yo lo que creo que la república va bien, que el gobierno del presidente Danilo Medina lo está haciendo bien y que por vía de consecuencia. Debe terminar bien en el año 2020 y seguir con el ciclo democrático e institucional que dispone la constitución de la república. Pero también hay que resaltar que el presidente Danilo habló de la falta de desconfianza de la población en muchos políticos cuando no cumplen la palabra dada. Y él sabe que aquí no están los números bien calibrados para él lograr una modificación. Lo que yo entiendo es que el presidente se ha mostrado interés en seguir trabajando por el país desde la parte que no es la presidencia de la república nosotros hemos sido hemos reiterativos con relación a esto es que nadie se ha hecho reformar dos ocasiones consecutivas la constitución para su propio beneficio bueno ahí están los legisladores leonelistas al momento de expresar su inquietud sobre este tema de la reelección que se mantiene en la palestra miren señores Andrés Navarro solicita a Cámara de Cuentas auditar su gestión en Cancillería y Educación. Ahí está. Recuerden que días atrás, miembros del PRM exigían a Andrés Navarro justamente eh, que diera a conocer ya sus bienes jurados, o mejor dicho, el, la gestión ya, lo que ocurrió. Vamos a escuchar. Adelante. Acabo de hacer el depósito de mi declaración jurada de bienes, pero a la vez he aprovechado la ocasión para depositar una solicitud al presidente de la Cámara de Cuentas y también a los titulares de la Cámara de Cuentas en el sentido de que realicen una auditoría a los dos años y medio de mi desempeño al frente del Ministerio de Educación. Para mí es sumamente importante que la Cámara de Cuentas pueda realizar en el marco de su programación esta auditoría de forma que puedan quedar evidenciadas las formas y el nivel de control que pude desarrollar con todo mi, mi equipo de gestión en el Ministerio de Educación para garantizar ...el uso pulcro de los fondos del 4% del Producto Interno Bruto para el sistema educativo. Vamos a ver lo que puede entonces arrojar esa auditoría. Ahí está el momento de que se presentó el exministro de Educación... ...y actual precandidato presidencial del PLD Andrés Navarro. Miren, entrando en el ámbito local regional inmediatamente... Vamos a escuchar la crítica del alcalde de San Francisco de Macorís sobre la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Veamos. Se ausentó con la situación de migración haitiana que padecemos los dominicanos. Un momento para el crecerse, un momento para el trazar las líneas de nuestra independencia porque cada día más estamos más cercados, más invadidos. En cuanto a San Francisco, pues lo vimos que anunció el 911, vimos que también anunció nueva vez el Hospital Regional, que nosotros pues ya también hemos visto que ha hecho licitación. Hay muchos aspectos que él estuvo anunciándolo, que nosotros esperamos eh, puedan ser vitales, eh, que puedan ser reales en eh, el hecho mismo de la transformación. ...de lo que es la, la, la Ley de Seguridad Social. ...algunas de las críticas expuestas, ¿verdad?, del alcalde ante el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina. Miren, señores, técnicos de educación protestan en San Francisco de Macorís por las demandas incumplidas. Ahí están los técnicos que conforman a Amprote, exigiendo diversas reivindicaciones... ¡Veamos! Hoy se está moviendo alrededor de las 18 regionales de educación. A los fines de dar a conocer al nuevo ministro de educación que el sistema educativo está siendo muy vejado, está siendo muy maltratado. Y no queremos inmiscuirnos ya en informaciones que ya son del pasado. Pero sí lo que le estamos diciendo al ministro de educación que aquí están los profesionales y técnicos de la educación en toda su dimensión, reclamando lo que por ley y por derecho a nosotros no corresponde. quién no corresponde a nosotros? Y nosotros tenemos un lastre de dificultades. Nosotros fuimos evaluados en el 2012 y todavía aún el 90% del 2012 no ha cobrado ni los incentivos por derecho a de evaluación ni los retroactivos. no La lucha se encamina hasta que se cumplan con las exigencias y reivindicaciones de nuestro sindicato. Solo pedimos el pago de la evaluación, el retroactivo que nos corresponde y hemos dado un plazo a estas nuevas autoridades Ahí está señores Continuará entonces la lucha por parte de Amprote Miren se recupera en el hospital Una joven que resultó herida de bala Un disparo en la cabeza Por su expareja en Agua Ahí está la joven Aurelia Urbano Rodríguez De 29 años Herida de un disparo en la cabeza Por su expareja en Agua Aunque usted la ve Mírela ahí la joven está viva de casualidad y ha perdido el habla luego del disparo en la cabeza. Escuchemos a su madre, la señora Tata Rodríguez. Adelante. Darío fue a la casa a buscarla a ella. Entonces le dijo que fueran a buscar una ropa de que para dónde vivía y que fueran a buscar, de que porque él usaba, usaba sonda y que fueran a buscar una sonda para Anagua. Y entonces ella se fue, se montó con él en el carro. Y él, él, pero ellos duraron tarde en la calle, ellos. Sí, él, como estoy entendiendo, era ella. Uh -huh. Y era después ella salió como a las 10 de la mañana con él. Wow. No, perdón, ella salió sola. Él la llamó que fuera, que era estaba esperando en un taxi. Parece que para que no lo vieran, fue eso. Y Entonces ellos por ahí se detenieron un poco y como a las 7 cubrió el caso. Ellos, ellos vivían juntos, estaban separados. ¿ok? Ellos estaban separados, ellos dos. Bueno, caramba, miren. Pudo convertirse en un hecho de feminicidio. Este hombre buscaba matarla justamente porque no regresaba con ella. Y mírenla ahí. Gracias a Dios, esperamos que pueda recuperar el habla. Se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul. Apresa un hombre acusado de agredir a su pareja sentimental en esta ciudad. Se trata de Héctor de la Cruz, acusado de agredir su pareja sentimental. Supuestamente porque estaba con otra mujer. Escuchemos. ¿Tú sois, ¿tú qué? yo no la policía por eso, porque yo mi, a mi casa por eso. Defendiendo. No dice que tú le golpe, que te Yo no que... le digo golpe a ella, mentira. Yo no le puse la mano a ella. Cachapiando, tengo un video que tengo cachapiando, a a vos, a preso. a vos, sí, lleva, yo lleva. ahí. ¿A que ¿Qué con te peta, te eso. Volando no, no. Bueno ahí están las declaraciones Del de acusado Héctor de la Cruz Así que señores Bueno miren Vamos a ver porque quiero recordarles A todos y a todas que el agua número uno En consumo de todos los nordestanos Es agua Randy Lad 100% purificada con sistema Osmosis es tan dominicana Como tú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 Está con nosotros aquí en el set Ay. Muy buenos días, Muy buenos Raquel. Día. <risa> buenos días, eh, buenos días buen a, a ustedes, amables Gracias por estar <risa> con nosotros, como cada mañana. Inició el fin de semana y es Día de Santos, Rosendo y Albino, según la Iglesia Católica. Inauguramos y damos la bienvenida al mes de marzo. Bueno, así, así es. es. Y esta noticia, Francis, la internacional. Óyeme, Francis. Si no dejan entrar a Juan Guaidó a Venezuela o si lo apresan o que le pase algo a Juan Guaidó, sería uno de los errores más garrafales que pueda eh, eh, producirse en Venezuela por parte de Maduro. Sería o sea, el error más cerraría para todo Maduro. tipo de negociación o de conversatorio, o de ponernos de acuerdo. Las grietas serían bien amplias. Según vimos en el portavoz o asesor de Trump, esas fueron sus palabras. Sería la peor decisión de la vida de Maduro. Y Juan Guaidó, en otra, de no hacerlo, o de apresarlo, de apresarlo, estaría recibiendo una respuesta contundente, dice Juan Guaidó. Y en el otro extremo, en el primero, el fiscal general dice que podría eh, ser encerrado por, hasta por 30 años por supuestos delito a la Constitución. Ahora no recuerdo en, en cuál Constitución posee el... Esa, ese apreciamiento. Ya se le está se haciendo un expediente a Maduro sobre crímenes de lesa humanidad por los que han muerto allá en Venezuela y por los presos políticos que tiene todavía. Está interesante, esto va a ser tenso en el fin de semana a regreso, porque él advierte que estaría ya en el fin de semana de domingo a lunes en Venezuela. Sí. Y otra parte, Francis, es el asunto de Corea. Tú sabes que la eh, Corea y Trump, eh, el presidente de Corea y Trump se juntaron en, en Vietnam y fue prácticamente abrupta el corte que hubo con Kim Jong-un y Donald Trump en la primera parte del encuentro. No obstante, eh, Corea presentarle a Trump que podía seguir las negociaciones si le quitaban todas las sanciones, y Trump dijo, no, bajo ese esquema no podemos negociar. Ahora entonces Corea ofrece cerrar el complejo nuclear a cambio de que se eliminen las sanciones parciales que afectan a la población norcoreana. Bueno, esto es un paso de avance, se tira la pelota a la cancha de Donald Trump, Corea está dispuesta a cerrar eh, y desmantelar eh, este espacio de, de, de planta nuclear y ojalá y no tengan otro por ahí y que sea verdad que quieran hacerlo. Eso es muy difícil. Bueno, en tanto aquí en el país, nuestra República Dominicana, el PLD, ha salido al frente a criticar la intención del presidente Medina y de su grupo de reelección y sobre todo en base al el discurso, al informe, Está obligado el presidente de la República cada 27 de febrero a rendir cuentas a la nación. Los leonelistas, sector de Leónel Fernández, presidente del partido y expresidente de la República, han dicho que este sería un duro golpe para el PLD. Indudablemente que así será. Hay quienes piensan, hay críticos que piensan que si la reelección se aprueba, si compran la voluntad de los legisladores una vez más, y aprueban la reelección, que se olvide Leonel Fernández de ser presidente. Hay quienes piensan así inclusive, pero indudablemente de que hay una y eso ruptura puede ser y una sencillo, división Joaquín. tan fuerte al interno, que eso parece ser que no tiene salida. ¿Tú sabes qué a mí me solución. llama la atención? Y puede ser tan sencillo, tocar la constitución de un país. no la primera vez que lo hace. Bueno, pero es que hay que Para tomar conciencia. hay gente que tiene precio. Es que tiene que llegar a la conciencia y, y el legislador no tiene esa, esa facultad eh, eh, directa, sino que es condicionada, puede accesar mediante... Eh, el mecanismo que la misma constitución ex, eh, dice pero si ya pasó en el 15 lo que llamo la atención es que volverlo a hacer sería funesto para la propia existencia del país nosotros estamos muy débil en, en temas constitucionales ¿no? dirían ellos si que... se sigue jugando entonces yo lo que aspiro es que el propio presidente que es el número uno entre los dominicanos al que se le ha dado la principalía que no tenga la sensatez y la interés en que aquí se establezca un sistema de protección constitucional tal, que no es verdad que se pueda, cada vez que llegue uno, hacer lo que le venga en gana, Dirí, y el pueblo, diría, ¿dónde está? Diría ese grupo, la, eh, se han hecho 38 veces, ¿qué hace hacer el relato Uno más, dos más, tres más, es una locura total, recién, pero... A que Pero, se continúe ese trayecto. ¿Qué sucede? Entonces perdería esa magna reverencia... Claro. ...la cual se fundamenta una nación. Correctamente. Que es la Constitución. Eso es como un irrespeto. Pierde esa es reverencia. Es como un irrespeto a, a la Constitución. Pierde. Ya, ya la ha perdido, lamentablemente, y pareciera ser que ha encaminado eh, a ello. Pero Pareciera la sensatez ser. tiene que llegarle para Ojalá que no se vuelva llegue. a cometer. Ojalá, es que él está dispuesto a no sacrificarse. No hay señales, sí a pagar el precio. A pagar el precio. Bueno, cuando él habló no del pagar el precio, sea, ya se sabe qué precio es que se paga. Porque solamente se paga cuando se deroga dinero. Acuérdate que dijo en aquella ocasión del político que se atreve a tomarse, a comerse un tiburón podrido. Él ¿eh? se lo atreve a comer de nuevo. Eso fue lo que nos hizo salir Muchísima a nosotros. Veces. Hay precios más caros que los que se pagan con el dinero. Bueno. La historia los va juzgar. Claro, sí, claro. La, claro, la sí. historia los va a juzgar y también puede pasar lo que está pasando en Venezuela. Porque si no se respeta la constitución, ¿a dónde vamos a ir? A un irrespeto total de las instituciones. ¿Qué va a pasar con las instituciones? Las instituciones van a pasar lo que está pasando con Haití. No hay instituciones. No hay instituciones. Entonces, eh, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Así eso es. Es un, es un desroche. Terrible. Terrible. Pero en otro orden, Andrés Navarro, yo lo visualizo como un, un episodio más de la vida de Andrés Navarro que, que surge de las entrañas del presidente de la República, exclusivamente porque no era un político conocido, era miembro del... Distrito Nacional en el Ayuntamiento como secretario de Roberto Salcedo, de ahí renuncia y lo hacen ministro de Relaciones Exteriores. En sus palabras dice, bueno, yo no tengo la experiencia en relaciones exteriores, yo voy a tener que aprenderme, deben dar unos meses, fue sincero. Claro. Y digo que a pesar de que era un, un ministro, un ministro. Condicionado porque ahí se requería para sustituir a, al fenecido don Carlos Morales Troncoso Que era un verdadero embajador eh, Pusieron a Navarro porque también el sistema de fusión Lo que requería a alguien que no tuviera ese interés de la política internacional con lo local Luego pasa al ministerio y lo convierten en un potable para ser candidato, y es de las entrañas de Danilo Medina. De hecho, los delfines que salieron primero, Domínguez Brito y demás, se reunieron en un restaurante de la capital y no lo hemos vuelto a ver a ninguno hablar de, de, de su postulación a la presidencia, porque ya se sabe que el delfín número uno del presidente es Andrés Navarro, y esto se concreta con esta visita que hace de a la Procuraduría entregando su declaración jurada, como todos sabemos, la ley indica que al inicio y a la salida usted debe presentar su declaración jurada, pero no obstante a esto, él anuncia que ha pedido a la Cámara de Cuentas que le haga una auditoría. Lo correcto es... Pero no la pidió ahora, dice que hace un año que la <coughs> pidió. Bueno, pero él no podía año, pedir. él pidió hace una, un, un año para, para la anterior, para poder tener una diferencia del, del que acabó con todo, porque él sabe que ahí hubo de todo. Ese no era el que bravucón de los candidatos. Pero él solicitó la de la de su gestión también. Pero hace un año, Ajá. pero ¿cómo puede pedir algo que no había concluido? Él pidió no, es que, no que no se la hicieron, es que no se la hicieron. Es que se debe de auditar a Marante Baré. Sí, y Totalmente. Bueno. Y se debe de auditar también y a Y ahora Marano. la de él al salir. Totalmente. Para que pueda es que rendir. debe de ser así. El pueblo no tiene que ir a pedirlo. Es sí. que la Contraduría tiene que hacerlo. Eh, eh, la Cámara de Cuentas tiene que hacerlo. Otra noticia que me... Ojalá y tenga dinero la Cámara de Cuentas. Sí, ojalá para y tenga dinero porque también. tal vez necesite algún dinerito extra para champañas y vinos y cosas de esas. Otra noticia que, que me trae a tristeza es esta joven de Nagua herida a balazo por su expareja que está aquí en el hospital y se recupera. Mientras el presidente hablaba en su discurso de que la delincuencia disminuía, el homicidio y esta cosa, estaban pasando algo. Un comerciante era masacrado en La Romana. En Verón, un empresario venezolano fue acribillado montándose en su vehículo. En La Vega, un Suá... Eh, le da cinco balazos a su expareja que gracias a Dios está viva. En Villamella un guardia que estuvo desfilando de la guardia presidencial, le dan llegando muerte. a su casa, le dan un balazo para quitarle el arma. De Ese fuego. mismo día. De... En la pradera, un asalto masivo a, a, a todos los que estaban en el, en el parque, todo asaltado. Entonces, niños, es, habían como 14 niños y, y adultos y 30 adultos, escuché Y, los miles, ¿Y tú te imaginas con esa frustración cómo si no que eso quedaron es esos niños Y no hay seguimiento no Están la quitando la oportunidad imaginas, de, de En un parque celebrando un cumpleaños sí. al aire libre Tú te imaginas la miles de, de, los miles de casos que se dan, que no se publican, que no se claro, llevan Y que, que no, no llegan, van a, la, no van que a que no poner van a denuncia policía. porque no creen en el Mira sistema Mire este caso de esta joven de Nahua, yo no lo sabía Aquí no se ha dado en la noticia, ahora se da. A esta joven le dan un balazo en la cabeza, queda con un tic y, nervioso, y queda sin habla. Lo que escuché de la madre está viva. Lo que escuché de la madre, de que el individuo, el infractor, lo, la invitó a buscar una sonda, parece que él usa sonda, pues es un hombre que está limitado, parece. Puede ser. ¿No? Sí, sí. Bueno, en tanto aquí en San Francisco también los técnicos de educación están en protesta. Hace mucho que están protestando por mejoría salarial y reubicación de puestos y demás. Los técnicos asociados en la Coordinación Regional de Asociación de Técnicos de Educación eh, y dieron declaraciones, Osiris Contreras y Julio César Portalatín dieron declaraciones en el bloque de noticias. Ellos exigen mejores condiciones y las demandas que han luchado desde hace años incumplidas todavía. Ahí está, era difícil ver esto años atrás Sí Protestando los propios técnicos de educación Y hoy día lo vemos que también salen al ruedo A gritar y a exigir sus derechos Ahí bueno, está Vamos a ver en el WhatsApp no nos Le doy los buenos días Raquel a Iris Que desde la reforma ah. La profesora Iris nos dice que está en sintonía Le envía recuerdos, saludos ah. Iris, Francis me dio los oh, saludos y te envía también saludos a ti y a Raquel Ah, muchas gracias, gracias, un abrazo grande En el WhatsApp tenemos dos videos Que Francis nos ha mandado, vamos a ver Sí, es agradecer las Atenciones dispensadas Por don Juan Antigua, gobernador Provincia Duarte, de San Francisco De Macorís, y donde me mostraba Cómo Diseñaron y acondicionaron Un salón de reuniones En la gobernación, qué hermosísimo salón ¿eh? La cual posee cuadros emblemáticos de cada municipio de los siete que conforman la provincia de Duarte. Ahí está Castillo, está Villarriba y todos, usted puede darse hostos. cuenta, hostos, que son las calles principales y emblemáticas de cada uno de estos, de estos lugares que conforman la provincia de Duarte. Y eso así está conformado el Salón y San Francisco de Macorís. Ahí está Castillo, esa casa nadie... Que haya ido a Castillo deja de reconocerla, ¿ves? El, el hotelito. El, sí, entonces lo mismo pasa ahí en la Guarana, que es donde vende la carnita. Sí. ¿Ves? Y aquí está la calle Castillo, que es la de San Francisco de Macorís y la Asociación Duarte en el Frente. En diciembre cuando fuimos al encuentro Ese salón nos no llenó de mucha alegría Ver cómo la, la elegancia en el, en el salón otro, so construida. En el otro Ajá. Está lo que es la galería De gobernadores Y debo de resaltar Que ese que se ve ahí en principio Es Manuel María Castillo, el primer gobernador Quien a la vez Era tío De, sí, de... de Ramón Matías Mella Castillo y bisabuelo de Mincho Castillo es una línea familiar eh, de, sí. de, de próceres pues gracias don Juan y, y muy bien condicionada la gobernación y por sus atenciones nos vamos a una breve pausa retornamos con más de una vez quédese con nosotros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 LIR comercial, sin inicial, si sí, así como lo escucha, sin inicial. Todos los electrodomésticos que está buscando para tu hogar, también para tu trato profesional, puede comprarlo y llevártelo sin inicial, visitando cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional. Solamente presente el carné de maestro, de profesor, de, de escuela, de liceo, de colegio, de universidad, lo que usted tenga. Y se lleva todo sin inicial. Esto es cosa de locura. En LIR Comercial, donde todos los maestros compran sin inicial. Supermercado Almanzar les recuerda que no debe salir de Las Guaranas, porque todo lo encuentra en un supermercado repleto y por departamento. Supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Ahora... Con una se trae miles de pesos en premio. por cada 500 pesos de compra gana fines de semana, crucero para dos personas, televisores y participa de la campaña Eco Bolsa, así reducir el uso del plástico. Supermercado Almanza, ya lo sabe, aceptamos tarjeta Solidaridad. Tan nuestro como las Guaranas, Supermercado Almanza. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Ahí están las mejores marcas de lentes del mundo, profesionales, nacionales, internacionales, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista, atenciones exquisitas, análisis de la vista gratis,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 aquí en República Dominicana y la co combina a la, al Ministerio de Salud Pública a dar una respuesta oportuna a este posibles brotes de dengue que nos afectan cada X tiempo y sobre todo sequía por un lado a veces unas, unas lluvias sorpresivas así que a, a cuidarnos mucho se ha hablado de este tema en, el, en este país todo el mundo sabe cómo se previene entonces utilizar la medida de precaución para evitar entonces situaciones difíciles que lamentar, sobre todo el, el tema extremo, la muerte de un ser humano. Bueno, es el tiempo del tema central, le corresponde en esta ocasión a Francis Rodríguez. Adelante. Hoy quiero tratar, en razón de que el próximo lunes se apresta el Consejo Nacional de la Magistratura, a iniciar las evaluaciones de los posibles jueces a la Suprema. Vamos a darle las gracias a doña, doña Felicia, Felicia que nos venga, trae el café. Eh, el tema. Decía que el pasado 10 de enero, el Consejo Buenos días. Buenos días Se, se reunió y así se definió como la selección de los jueces de la alta corte, en este caso, en ese momento ya ha definido la de la, el Tribunal Constitucional, ahora resulta que tienen la responsabilidad también de designar los nuevos jueces que ocuparán la Suprema Corte de Justicia, incluido la sustitución del Presidente. De ese importante órgano, Mariano Germán, que, quien a la, hace unos meses, hace un mes más o menos, eh, estableció su renuncia por asuntos personales y que no optaría por un nuevo mandato, y se retira. Y que nosotros, con mucho respeto y cuidado, hiciéramos un comentario y le titularamos, vayas en paz mi compadre, vayas en paz. Porque fueron muchas las cosas que pudimos evaluar que no se lograron y que muy por el contrario se permitieron que se, eh, se, se acercaran al orden político como temas de suspensión de jueces y de y destitución de jueces solamente por comentarios o críticas o denuncias infundadas que, en todo caso, dejaron por el suelo la moral y honra de tantos hombres y mujeres que han servido a la judicatura. Esa parte, a Mariano, por eso le hicimos ese comentario y le reiteramos, vayas en paz, mi compadre, vayas en paz. ¿Por qué? Porque la justicia como órgano de impartir justicia, valga la redundancia. Es uno de los órganos que entiendo yo más importante para el Estado social, democrático y de derecho y la convivencia pacífica de los pueblos. Es allí donde reside el equilibrio, donde reside verdaderamente la justicia de decisión de los casos. La sociedad no puede seguir percibiendo que en la justicia se puede torcer o se puede manipular cuando alguien de poder lo hace. Donde el ciudadano común sepa que va a un, a un escenario donde sus fuerzas están limitadas porque el otro es más fuerte. Eso no puede ser. Y yo sé y confío en la justicia dominicana, que los hombres y mujeres, los abogados de este país, ...de mucha valía y lo que están optando para estos puestos... ...tienen la gran responsabilidad al momento de ser elegidos... ...de impartir justicia. En nuestro caso hemos hablado de que tenemos jueces... Como la, con, ...con las condiciones de Claudio Aníbal Medrano... ...que ya fue evaluado... ...que ya ha sido evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura y quien haya tenido una participación brillante al punto de ser seleccionado dentro de los posibles candidatos a optar por esa denominación. En esta ocasión yo creo, por pues, propicia, tenemos una... Ah, muchas gracias. Buenos días, estamos... Ah. Hola, buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Cómo ¿Cómo ah, estás? Hola, señor gobernador, ¿cómo señor estás? Señor gobernador, gracias días, por esa llamada. Buenos días. Un placer escucharle, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días. No, que estaba escuchando o mirando el programa de ustedes hoy en la mañana. Sí. El retorno, por favor. Sí, vi un reportaje ahí. de una persona que tiene que necesitar ayuda en la tarana. Sí. la tarana. Y nosotros estamos aquí diciéndole a ustedes y a ellos ah, que ellos tienen dos y estamos si y van Muy bien. Y que Solamente uh -huh. tenemos que ponernos de acuerdo para nosotros eh, llevarle la mano amiga del de Estado dominicano allá. ¿En qué va a consistir esa mano amiga, señor gobernador? ¿Lo pues van a trasladar sí. de ahí a otra casita? al pueblo donde estén, con, porque sí, según sí. el reportaje es la, la, la única ellos pareja quieren, que vive allá, los dos ellos, hermanos. Ellos quieren eso, y quieren vivir en, en otra la zona. Tarana, en las taranas. Sí, eso, eso, eso podría ser parte del programa que con ellos. Ok. Ah, vamos a hacer contacto con ellos. Muy bien. En Exacto. Las viernes, ¿no? Esta misma semana. Ok. Para de esa manera, a de esa corrente extrema. Muy sea, bien excelente pues muchas gracias excelente, y qué bueno Salvador, ya se pon, nos muchas pondremos gracias. en contacto con usted para que se afinen los los contactos y la y la, y el día que pueden asistir eso debe ser lo más rápido posible muy bien como Muchas no, gracias. Muchísimas no. gracias, gracias. gobernador. Un bueno, tema no, don resuelto. Juan, don Juan sí, sí. Es, es activo. Excelente, sí. excelente. Qué bueno que, que lo vio. bueno. Sí. Qué bueno. Sí, Le bueno. recomiendo a Joanny que siga sí. haciendo reportajes y que Correcto. lo pasemos por aquí para que la Correcto. respuesta llegue rápida. Bueno, pues agradecer al señor gobernador Juan Antigua que, que ha tomado la iniciativa de ir como mano amiga y asimismo sí mismo del Estado Dominicano a esta comunidad lejana que transitar esos caminos le costó alrededor de dos horas sí. a Joan y Pauli. Hay lugares más difíciles que eso todavía. Sí, y hay lugares muy, muy difíciles. Uh -huh. eh, qué bueno que haya, nosotros servir de canal para la solución de esta situación de estos hermanos, Juan y Pedro. Así es, Fulvio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues decía que es la oportunidad, y él lo he dicho en más de una ocasión, que las instituciones locales debemos de resaltar el valor de nuestros jueces. Yo he sido un gran defensor de la judicatura local y en este caso re reconozco la valía que tienen los jueces de la corte local. Aquí tenemos a, Mart a Marta y al resto, que son todos reconocidos. A Medrano y al resto, que son todos reconocidos. Es decir, en el tribunal de tierra, quienes gozan de nuestro aprecio y de nuestro reconocimiento también, que esta es una gran oportunidad para que la política, en vez de dejar entrever que se están colocando jueces a la tesitura del presidente Medina, que próximamente concluye este segundo periodo, a un año, no puede dejar entrever que la justicia se manipula, a pesar de que tiene él la, la la condición de presidente de la república, también la condición de presidente del consejo nacional de la magistratura, pero de lo que se trata es de sanear la magistratura, de lo que se trata es, es de darle fortaleza a la justicia, no de colocar ni de colocar al que nosotros nos convenga y al presidente hay que alejarlo de esa, de esa tesitura. Si los políticos normales que están a su alrededor entiende que el presidente tiene que tener jueces que le respondan a él yo no quiero pensar y lo vuelvo y lo repito esta vez lo repito por segunda vez que se tenga la idea que el presidente puede, puede estar cometiendo una falta que se le pueda juzgar porque de ahí parte un ejercicio que ellos mismos y ahora recientemente ha dicho transparente no los poderes del Estado tienen que tener esa separación que la propia Constitución dice. Lejos de yo abordar el tema con, con intención de timar al orden político, lo que quiero es que haya concientización de que esa separación tiene que ser real, no en constitución, ni en libro, ni en bellos comentarios que hagan abogados o jueces al momento de la selección de los futuros. El lunes, este lunes próximo, se aboca al Consejo Nacional de la Magistratura a evaluar y e a iniciar el proceso de selección. Tengo candidatos y le he dicho a la sociedad franco-macorizana, a las universidades católicas nordestanas, a la UAS de Santo Domingo, Recinto San Francisco, a las unidades de desarrollo, a la a la Asociación para el Desarrollo de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, la del Nordeste, que se aboquen a hacer sus comunicaciones para promover a jueces que pueden representarnos como comunidad pujante y de, y de, y de desarrollo. Es lo único que nos falta, hacer ver en nuestras voces que tenemos hombres y mujeres que también tienen calidad para ser escogidos. Ya en el pasado se fue escogido uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que antes había sido evaluado para otro puesto y eso le valió. Eso mismo puede suceder con Medrano que ya fue escuchado, visto y evaluado para que pueda ocupar un puesto y así ir llevando hombres equilibrados conforme a lo que espera la sociedad dominicana, sea la justicia, alejado de pretensiones políticas, partidarias, que ojo, el propio Medrano en sus declaraciones, la primera pregunta que contestó fue el tema de los evaluados que hayan tenido vínculos con la política. Y yo acogí ese comentario que dije, Medrano le ha resuelto al propio Consejo Nacional de la Magistratura el entuerto que ellos recibieron cantidades de oposiciones por, la, por los vínculos y creo que dio la definición perfecta para que el mismo Consejo no se sintiera abrumado de no poder elegir a un hombre porque haya tenido vínculos políticos. ¿Por qué? Porque somos entes políticos y somos profesionales y el que va a esas posiciones sabe que tiene un compromiso con su puesto, no con lo político. Y tenemos a un Milton Reguevara, que yo lo conocí en el PRD. Uh -huh. PRDista. Todos tienen vínculos políticos. Pero Milton Reguevara es el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Alguien puede decir que una de sus decisiones ha estado ceñida a su partido? Lo ha hecho muy bien. ¿Cómo es Fulham? Lo ha hecho muy bien. Yo creo que sí. Pues entonces, ojalá que tenga el Consejo del Poder Judicial, el Nacional de la Magistratura, la oportunidad de despejar el vínculo político y tener una judicatura fuerte, firme y la separación de los poderes como lo consagra la Constitución para el Estado social, democrático y de derecho que nosotros decimos tener. Gracias. Gracias a ti tenemos llamada. un contacto vamos a recibirlo buenos días. Buenos, buenos, días. Días. buenos días. Adelante. Pues sí, Francis, este eso es sinceramente aquí en República Dominicana la justicia este nada más existe para el pobre y con escasas excepciones esa, esa, esos presidentes de aquí esos políticos preparan a, esta, a esos jueces a toda esa gente Ahí. esa justicia de aquí está. Eso es lo que aspiro que podrida. eso es lo que aspiro que saquemos esa parte de, de las decisiones políticas partidarias, porque hay que respetar los poderes, se deben de, de respetar y complementar en el ejercicio de lo público, así tendremos una mejor nación. Así es, Arelis del sector Hermanas Mirabal nos manda una postal de buenos días, gracias Arelis por estar en sintonía con nosotros, nos vamos a la pausa, retornamos con más de una vez. Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana. Gracias a los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.deo. Un abrazo bien grande. A continuación, en el día de ayer fueron reconocidos 35 profesores jubilados en la comunidad del Cercado. Este reconocimiento se los dio la Unidad Sindical de la Asociación Dominicana de Profesores. En esta actividad, donde estuvo presente también la directora regional de educación, la señora. Eh, Ay, se me escapa ahora, <risa> se me fue. ¿Eh? La directora regional de educación. Mariel San. Mariel, Mariel, San. <risa> Mariel. Ay, Dios mío, perdón Mariel. Un, Un abrazo, así es. Eh, estuvo presente allá. Vamos a escuchar entonces varias interacciones en esta importante actividad de reconocimiento. Bueno, en lo que tenemos listas sí. las imágenes. Mira. Es bueno eh, reconocer. Eso es importante porque eh, precisamente la meritocracia... Muchos jubilados en de, esa comunidad. ¿eh? O el mérito es lo que debe de dar eh, paso a la renovación y al avance. Si no reconocemos, si no velamos por la memoria histórica del esfuerzo de los hombres y mujeres, nuestra historia estaría endeble y tendríamos ahí está, eh, parte de la Ahí parece que está en el proceso de registro de los visitantes a esa actividad de reconocimiento a maestro. Y digo que el mérito debe ser, esas son de, los, de las cosas, aunque la gente que ama su trabajo no espera eh, nada a cambio, sino claro. que lo hace por vocación. Pero es importante como estímulo. Pero el estímulo sí, sí. es el, la referencia para otros y motivar Así es. Así es. a que más maestros comprometido, vayan a impartir docencia. Y bueno ver ahí en ese público entonces docentes muy jóvenes en, en, otro, en las primeras imágenes que presentaron, docentes jóvenes reconociendo a estos ya jubilados que dieron su vida, su entrega en este sistema educativo. Así es que vamos a ver algunas declaraciones las tenemos listas. Napoleón Ovales fue uno de los que habló. Y vamos a escuchar qué pasó ahí en este acto de reconocimiento a 35 docentes jubilados de del sector El Cercado. Adelante. Buenas tardes. En nombre de la unidad sindical y pedagógica El Cercado de Los Bracitos, le damos la más cordial de las bienvenidas a este maravilloso acto donde estaremos reconociendo a 35 docentes jubilados los cuales entregaron lo mejor de su vida, o diríamos parte de su vida a favor de la educación dominicana en esta zona. Para iniciar de manera formal, vamos a pedir al maestro Andrés Rodríguez, quien tendrá su cargo iniciar con la invocación y presentación de este acto al Señor, él con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que toda actividad pues debe ponerse en las manos del Señor. Hoy que es un día tan especial para todos estos maestros que han pasado su vida y han dado parte de ella al servicio de la sociedad, vamos a pedir al Señor que sea Él quien tome la riendas de este maravilloso acto y que bendiga a cada uno de los aquí presentes. Nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amante Dios, te pedimos tu asistencia en esta tarde para que sea tú quien reine en cada uno de nuestros corazones, que a pesar de que hayan pasado los años en estos maestros que hoy son reconocidos porque han brindado su labor ante la sociedad y han dado lo mejor de sí, aún siguen siendo buenos. Y que ya nos valientes alcemos. Nuestro canto con viva emoción y del... Buenas tardes, Sisto Gavín, presidente de la ADP Sesional San Francisco de Macorís Mariel Santo, directora regional 07 Delidania Rosario, directora distrito 05 Buenas tardes, invitados especiales, la prensa y público presente Para mí es un alto honor tener el privilegio de dirigirme a ustedes que son un grupo de personas con mucho valor humano y un grupo selecto que han dejado tantas huellas positivas en todas las comunidades de nuestras zonas y por qué no del municipio de San Francisco de Macorís, la República Dominicana y más allá. Pensar yo en este momento que ustedes fueron jubilados en diferentes fechas y que tal vez en el momento que más necesitan de mejores condiciones de vida y mayor apoyo del Ministerio de Educación. Es el momento donde lo tienen marginado, olvidado, cuando todos ustedes dieron su juventud y gran parte de su vida formando niños y jóvenes para una mejor nación. Pienso que debieran ser fuente de consulta por su capacidad y experiencia. Parece ser que jubilarse en el Ministerio de Educación es una desgracia cuando ustedes son libros abiertos llenos de conocimientos no podemos esperar que seres humanos de la calidad de ustedes mueran para nosotros ir a acompañar a sus familiares o para llevar un ramo de flores es momento para decir que ustedes son que tienen mérito como el que más y que desarrollaron una labor con responsabilidad dignidad y sobre todo con vocación. Gracias a ustedes que formaron por décadas a niños y jóvenes de nuestras comunidades y que hoy muchos de ellos se encuentran en este salón. Gracias por enseñarnos que cuando se quiere se puede. Gracias por crear en nuestros niños y jóvenes seres humildes y que han venido a desarrollar nuestra comunidad en diferentes aspectos. Atención. Ustedes han sido jubilados de las aulas, pero no de la vida. Pedirle que sigan hacia adelante, que ustedes son un camino a seguir, baluarte de nuestra zona y que por su trayectoria hoy serán reconocidos. Espero que disfruten tan humilde e importante actividad de reconocimiento. Honor a quien honor merece. En nombre de nuestra unidad de base, zona el cercado Los Bracitos, le damos... ...la más cordial y calurosa bienvenida. Así que les pie, todos, vamos a dar la bienvenida a nuestros jubilados. Buenas tardes para todos y todas. Qué bueno que estéis con nosotros. Qué bueno. Este acto que mucha gente, cuando nosotros íbamos a radio y televisión... ...se extrañaban de que íbamos a reconocer a los jubilados... Y no sabían esa gente que era nuestro mayor orgullo nosotros organizar un evento como este. Y decíamos e investigábamos con Sisto, no es San Francisco de Macorís, sino si en este país otra unidad de base sindical se había dedicado a recoger esos rostros, esos cuerpos que dieron su vida, su juventud para tener una mejor República Dominicana. Sabemos que ustedes aspiraron a más, Gracias por pasarnos la antorcha. Nosotros haremos nuestro esfuerzo para hacer también nuestro relevo. A continuación tenemos las palabras de exhortación a cargo del presidente del Comité Municipal, profesor Sisto Gabín. Muchas gracias. Buenas tardes a los honorables miembros de la mesa principal. Con él quiero saludar al señor Maestro Sisto Gavín, quien es el presidente municipal de la ADP y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Quiero también saludar a Delidania Rosario, quien es la directora distrital. Y de manera especial también saludar la oportunidad que nos ha brindado Napoleón Ovalle, ...con invitarme a un evento como este. Déjenme decirle que desde que se iniciaron los preparativos... ...Napo, cariñosamente, como yo le digo... ...comprometió este día y nosotros hemos reservado este momento... ...no solamente porque es un compromiso de mis funciones... ...sino porque entiendo que venir a formar parte de un reconocimiento a Maestro... Es algo que debemos, cada uno de nosotros, siempre tener el tiempo oportuno y, sobre todo, venir a regocijarnos junto a ustedes de esta gran oportunidad. Decirle a los maestros que cuando salió el decreto 279, no sé si lo recuerdan, en octubre del 2017, inmediatamente, como una forma de incentivar las buenas prácticas que dedican personas en el, en el país, de dar un servicio educativo, entonces nosotros en aquel momento como directora distrital hicimos un acto de reconocimiento para los directores que salieron ahí y los técnicos distritales también. Hoy, al llegar aquí, me llena de mucha alegría porque creí que solamente eran los maestros de la zona. Y aquí hay maestros de San Francisco de Macorís, de Vista del Valle y de todos los espacios de que yo soy testigo de sus buenas prácticas porque cuando estuve trabajando en programas especiales como me cariñosamente yo le digo Piro en la comunidad de Vista del Valle el maestro que estaba también en la comunidad de Lo Espínola y de sorpresa me encuentro algunas directoras que también estaban en sus funciones cuando éramos directora en el distrito y hoy veo que ya no están y produce una serie de melancolías porque realmente son directores que entregaron su vida en este servicio. Nosotros como Dirección Regional de Educación queremos aprovechar este momento para extenderle, en conjunto con la ADP que ha realizado este maravilloso encuentro, también un mensaje de gratitud por sus vidas, por la vida que nunca jamás tendremos cómo pagarle, pero sí tendremos cómo agradecerle el legado que nos dejan a nosotros, las futuras generaciones y la presente que estamos trabajando en el sistema educativo es un legado de compromiso, de responsabilidad que va mucho más allá del recurso económico que nos pagan siempre escuchamos decir que los maestros eh, tenemos que tener vocación desde la universidad nos dicen eso pero estar en el aula, estar en una dirección en una biblioteca o en cualquier espacio que nos corresponde las funciones va mucho más allá de lo que nos puedan enseñar porque cuando tenemos enfrente a un ser humano que muchas veces con dificultades particulares y nosotros tenemos que crear diferentes estrategias para atender no solamente a los estudiantes sino a los maestros porque aquí también hay muchos directores que hoy son festejados de este gran momento y estar frente a ello para uno ayudarle a cambiar una actitud personal o profesional. Entonces, como dice el maestro ilustre, maestro Roberto Santos, el aula es el único espacio donde un ser humano tiene la libertad de transformar a los demás. Y eso nos hace libre. Dice Emerson que la belleza de una flor proviene desde lo más profundo de sus raíces. Y que la gratitud también debe de venir desde lo más profundo del corazón. Por eso hago la cita a esta hermosa frase para decirle que muchas gracias de corazón por el servicio brindado, por el ejemplo, por las oportunidades y porque todavía Dios le ha dado la gracia de estar vivos para que nosotros podamos, como dijo Napo al principio, consultarle para su, en su vasta experiencia. ...porque casi la mayoría de situaciones que pasamos... ...lo único es que cambian de persona... ...pero vienen siendo en algunos casos las mismas... ...y esa experiencia que ustedes tienen... ...siempre debe de ser un medio de consulta... ...de observación... ...de que nos permita a nosotros mejorar los procesos educativos... ...y que podamos exhibir un país como el que nos merecemos... ...con una calidad educativa alta... ...y con ciudadanos que sean capaces... ...de poner sus propios puntos de vista con entusiasmo, con respeto y con patriotismo. Muchas felicidades para todos ustedes y que Dios les bendiga. Yo no soy escritora ni nada por el estilo, pero me dijeron que escribiera algo, bueno, y aquí está. No tenía una decisión firme sobre qué escribo. Bueno, pero eso es lo que me salió, como decimos. Y aquí va. Saludo a los presentes y a la mesa principal a todos los jubilados y pensionados y al público en general. Jubilados y pensionados, estamos agradecidos por este hermoso gesto y los logros obtenidos. Éramos maestros guías, el estudiante en acción. Si no dominan conceptos, no avanza la educación. Con una pizarra y tiza, aprendí y yo enseñé, contando palitos y piedras y sin ningún internet. Ahora nuevas las estrategias para poder enseñar estudiantes que investigan a través de un celular. Fueron muy, varios dirigentes los que nos tocó acompañar marcha piquetes en la calle por el desayuno escolar. Dejamos un gran legado de entrega y dedicación dando la juventud por el bien de la nación. En los años de servicio aprendimos la buena acción de reclamar los derechos y luchar contra el patrón. Para unos fuimos malos, para otros regulares, pero pasaron por nuestras manos muchos profesionales. Algo que no se olvide, mantengan la unidad, los partidos pasan todos, ADP siempre estará. ¡Sí! y comenzamos ahora a ver los reconocimientos a cada uno de los profesores jubilados y todo el proceso, las personas que hablaron, eh, nos faltó Sisto, pero vimos ahí a Mariel y los demás, y esa señora con esa décima interesante de reflexiva en torno a un sistema educativo que tiene sus altas y bajas, sus luces y sombras, y es bueno reconocerlo en vida, esos son los que valen la pena esos reconocimientos, resaltar la calidad del ser humano, pero que lo sienta y que lo vea la persona que es reconocida. Ya después que lo dejamos morir y hacemos múltiples reconocimientos, solo le sirven a los familiares para tenerlo como referencia, estímulo, pero ya a la persona es importante decirle cuánto vale y cuánto ha aportado desde sus posibilidades a ser mejores seres humanos y a través del sistema educativo es la mejor plataforma para lograr entes, ciudadanos, conscientes y responsables, sobre todo de construir una sociedad más justa, más vivible, eso es lo importante. Sé que aplaudimos este acto de reconocimiento a 35 profesores jubilados, ahora tienen que haber una, unas pensiones más digna para ellos también a través la Bueno, de ya el sistema. presidente ha anunciado las pensiones, que las va a aumentar y uh -huh. que va a ser... Ahora yo me pregunto cómo se van a avalar esta, estos aumentos y estas ¿De dónde cosas. Va a salir. Porque se supone que no había aumento, que no había forma de que el Estado, que está buscando mecanismos de recaudar más para cubrir gastos y préstamos, ¿cómo se harían estas operaciones? Eso es una pregunta que queda en el aire uh -huh. cuando uno ve que se hacen desde la voz del presidente, se hacen esa, esos anuncios, eso está mandando directamente al gobierno a transformar su política de pago Así es. y el presupuesto. Entonces esperamos que eso sea cumplido, porque ya lo ha prometido y sé que lo, eh, es una cuestión... De tiempo, a partir del primero de abril. Y también, en ocasión, qué bueno que hoy, al pasar el, el no solamente estos reconocimientos, sino el informe de Joanny Paulino, se sensibilizara y el gobernador ya haya puesto en marcha. Simplemente espera el gobernador la la comunicación de nuestra parte para poder coordinar la visita a esa lejana comunidad y a estos dos hombres que están mal pasando, están sobreviviendo, como dice el, el reportaje, a una pobreza extrema. Esperamos que esto eh, y que todos nos unamos para ayudar, no solamente la gobernación, sino todo el que haya visto este este reportaje también se interese en llevarle algo, una manta, un, un, un, eh, ropa, mejor, mejorarlo, hay una, un contacto. Vamos a recibirlo, buenos días. Sí, buenos días, Es de Pimentel César Hernández. César Hola César ¿cómo, César, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Qué bueno, qué bueno, cuéntenos. Eso? Oye, ya somos precandidatos por el PLD en Pimentel. Ajá. Ah, sí. Pero qué bien. A la alcaldía, ah, César. Sí, sí, el pueblo tira donde quiera pidiéndome. Qué bien. <risa> la gente, bueno, la el, experiencia sea, está ahí en ti. Sí, sí, del amigo Julio dejé dos meses visitando, ni siquiera vinieron a visitarme. Los dirigentes del PRM y... y PLD, lo dejaron así. Sí, el PLD interesado, ¿sabe quién soy yo? Y tú usted tiene el pueblo donde quiera, me va a escuchar, pero yo quiero que un momentito, cuando ustedes puedan. Me pasen ni que sean 10 llamadas para usted, como que esté por el pimentel. Vamos a ver cómo lo preparamos, eso. Sí, sí ya te sabes. Bueno, está bien. Gracias, a Fue el éxito. Sí. Fulvio, bueno, ustedes bueno, perdieron bueno, bueno, ese bueno. candidato. Nos vamos a la pausa. Por retornamos dejarlo con más aquí en de mañana, que con nosotros. Aquí estamos de vuelta y dando seguimiento al tema de educación, sobre todo en los centros educativos, donde muchos estudiantes prefieren no entrar ni honrar los símbolos patrios ni cumplir con su responsabilidad. Presentamos esta otra cara, en el Ercilia Pepín, el 95% de los estudiantes sí que son responsables. Ahí están las imágenes y tenemos declaraciones de la directora del centro. Vamos a escucharla. Eh, la entrada de los alumnos nuestros, lo que hemos hecho es que hemos, nos hemos formado un, en comisión y nos hemos puesto a, allá afuera y hemos estado concientizando al estudiante día a día. Y el padre que observamos que, llega, que trae el estudiante tarde también, concientizándole de saber que el estudiante debe llegar a su centro antes de las 8 de la mañana. Hasta ahora nosotros no hemos tomado medidas, pero sí ya están programadas. Vamos en la mañana de hoy a pasar una circular por los cursos, porque el ser humano es el único que tiene derecho a dárseles oportunidades, más nuestros alumnos que no pueden quedarse fuera. Eh, tenemos una circular que vamos a pasar por los cursos y a partir del lunes, entonces si ya a partir de, de las 8.15, 8.20, hay un grupo mayor, que son hasta 200 estudiantes que se quedan fuera, esto otro lo que vamos a hacer es que lo vamos a reunir en el salón de actos, vamos a ponerlo a firmar y luego convocaremos una asamblea de padres de esos estudiantes que no están llegando tarde al centro. Bueno, ellos dicen uno porque viven tarde, otro porque se le cogió el sueño, otro dice que no quieren llegar temprano. O sea, compromiso de ellos propios que no les gusta venir temprano al centro, de los que entran aquí en la mañana. No, es casi mente un 95% de estudiantes lo tenemos aquí, porque tú pudiste observar con la dignidad que aquí se inicia la clase, con nuestro himno, con nuestra bandera, y muchos estudiantes asequibles, algo otro que se agachan, y otros que se agachan porque no quieren ni usar la bandera, ni cantar el himno. Esa es una realidad fuerte que, hay, que tenemos los directores eh, aquí en este municipio de San Francisco. Otra cara que presentamos de esta moneda interesantísima y así debiera ser la mayoría de los centros, prácticamente, o oh, lo que se sueña, lo que soñamos es que el 100% bueno, cumpla con el deber de llegar a tiempo y, y por supuesto estar en los actos de inicio del protocolo normal de la docencia, participar del lizamiento de la bandera, del can, canto a la patria y también del momento de oración y luego en las aulas. A, su, a, a sus actividades normales, así es, entonces qué bueno ver el Estila Pepín, un centro que tiene tantos estudiantes en todas las tandas, más de mil en cada tanda, y que y también tan revolucionario, que tiene un liderazgo ahí de jóvenes, que un liderazgo en cierto modo cuestionado, porque dejan, según ellos mismos, dizque, que se eh, interfieren en esos procesos huelgarios, gente de afuera, dejan que entre. Esa otras personas, pero también se protesta por cualquier cosa. Y qué bueno verlo entonces, que no pierden ese momento del inicio del día. Esa es su responsabilidad. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo un cometido, una función social como comunicadores y como programa en el hecho de, de advertir de estas problemáticas y hacer que estos jóvenes comprendan que dentro de su proceso de aprendizaje está la de iniciar a tiempo en la escuela claro. y sobre todo participar del izamiento y reconocimiento de nuestro símbolo patrio, porque de ahí parte la formación de un verdadero ciudadano cuando se, cuando tiene respeto por su bandera, por su himno. Y qué bueno ver los docentes recibiéndoles en la entrada, sobre todo, ayudándolos y orientándolos. Enhorabuena, así es, esa es nuestra labor. Qué bueno que ahí la mayoría lo ha entendido así, que deben. Ir uniformado correspondientemente y participar de cada uno de los actos. Así hacemos patria. Vámonos por hoy, señores. Feliz, fin, feliz de fin de semana a todos. Semana. Retornamos el lunes, si Dios quieren. cuídense mucho, pásenla bien, pásela en familia. Dios Esperamos bien. reencontrarnos. Buenos días.